Un, dos y un, dos, tres y. Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando a lo Latino. Esta vez, un episodio especial con un producto espectacular en este día soleado. Van a ver que nos va a servir muchísimo. Muchísimas gracias a la compañía Blue Eti que ha creído en nosotros y de eso le vamos a hablar el día de hoy. Un banco de energía, en especial de energía solar. Así que la vamos a estar probando con muchas cosas, muchos artículos que se adaptan a nuestro estilo de vida de Overlanding. Exacto, y con este sol espectacular, así que vamos a poder cargarlo sin ningún problema. Vamos a poder utilizar muchos productos. Mostrándoles cómo se adapta a nuestro estilo de vida Que posiblemente se adapte al estilo de ustedes Pero lo podemos utilizar en muchísimas cosas Así que quédense con nosotros Suscríbanse al canal aquí abajito Y aquí abajo también van a poder encontrar nuestra página web Que es ViajandoAloLatino.com estamos, estamos de estreno, así que ahí vas a encontrar todo Todo sobre el proyecto, todo sobre nosotros Y además todos los productos que estamos recomendando Comenzamos pocos días recibimos esta batería y simplemente les voy a mostrar cómo viene miren la super caja que trae super chévere con sus letras brillantes y vamos a ver si la saco aquí está oh. abres por aquí abres esto y lo primero que te encuentras es la garantía que está a cuatro años y obviamente el manual que aquí todo viene con instrucciones a ver si ustedes las leen esperemos que sí y simplemente está protegida y bueno vamos a ver qué tanto pesa que me sirva de algo los pesos uh, parece una de las pesas para entrenar miren qué bonita es gris está aquí con todo miren todo lo que tiene, los detalles, Como ustedes pueden ver aquí tiene su pantallita dan un toquecito aquí y ella le va a describir la carga que tiene y todo el voltaje en fin estas son las salidas aquí por ejemplo podemos conectar de esas neveras que se pueden llevar en el carro en la salida cenicero que normalmente vemos en los carros también y estas salidas de 12 voltios que pueden ser para cualquier cosa podemos ver las salidas usb de 3 amperios y aquí esta salida les va a servir sobre todo para computadoras tipo Mac y bueno también otro tipo de computadoras y aquí van a ver 100 watts bueno y tenemos luz que siempre es muy útil cuando vamos de camping simplemente aquí le das un toque si le das otro toque más fuerte y ella también tiene esta luz como así, tipo de emergencia. Bueno, y aquí tenemos la salida continua de corriente. Recuerden que esta batería es de 600 watts Y tiene aquí un voltaje de 120 que es lo que utilizamos en Canadá, Estados Unidos, bueno, en Colombia también, muchos países de Latinoamérica. Eh, realmente tienes que tener en cuenta que no te vayas a pasar de 600 watts Porque no te va a funcionar eh, Pero realmente aquí podemos, ahorita vamos a hacer la demostración Vas a poder ver todo lo que puedes conectar y te, te va a funcionar y esta parte de aquí, miren lo interesante podemos cargar nuestros celulares esos que no necesitan cargar con el cable simplemente los ponemos aquí y ya está ahorita vamos a mostrarles de qué manera se pueden ir cargando las cosas y ver las pruebas y todo lo que podemos hacer con esta batería bueno y en caso tal que ya nos estemos quedando sin batería obviamente sabemos, debemos cargarla entonces tenemos dos opciones aquí con un panel sonar, solar Simplemente lo conectamos aquí y empieza a cargar. Tenemos este que es el cable que va directamente a cualquier enchufe de nuestra casa. Eh, lo interesante es que tiene el cable, simplemente va directo, no necesitamos ningún convertidor porque la batería ya lo trae. Y en caso tal que la corriente no esté muy estable, en fin, para evitar cualquier accidente podemos utilizar este botoncito también. Dice protector como de cortocircuito. Esta es la hora de hacer la prueba de todos estos productos que usualmente utilizamos en nuestro camping nos tuvimos que venir aquí al asombro porque está haciendo un calor súper intenso perfecto para cargar las baterías la verdad el panel solar y bueno también hay bastantes niños ¿se escuchan por ahí ruidos perfecto estamos en un parque en plena zona pública aquí en Montreal y tenemos los radios importantísimo cuando estemos en plena naturaleza para podernos comunicar y aquí vamos derechito a esta parte listo podemos ver que está cargando porque mira bueno aquí se ve que está cargando y pero podemos ver aquí cuánto está gastando de verdad no se ve mucho por el reflejo pero yo les digo es cero porque es menos de 3 watts cuando es menos de 3 watts, no lo marca. Quiere decir que está, está consumiendo hasta máximo 3 watts. O sea que es bueno, bueno, porque no lo refleja. Súper chévere. Bueno, y aquí tenemos las baterías del drone. Tenemos 3. Vamos a conectar también y vamos a ver cuánto va sumando. Tenemos aquí el puerto USB. Luego está al revés. Ahora sí. Vamos a ver si se puede ver. Uh cargando aquí las baterías ah, aquí dice que aquí ya comenzó a, a, a cargar ya y ya se puede ver que ya está sumando 2 watts quiere decir que entre estas dos hay 2 watts así que de verdad que es genial ah, ya está subiendo a 3 ya subió a 3 aquí en la pantalla así que tenemos estas dos y tenemos ah, aquí va 4 ahí se va adaptando ahí se va adaptando ahí en la, en la pantalla y ahora vamos a sumarle las baterías de la cámara de la GoPro. Esta es con la que estamos grabando. Así que. Conectamos en el otro. Y volvemos a darle clic aquí. Y ella empieza a sumar. No va por dónde? 5. ¿A 5 watts? Sí. 6. Y ahí se va ajustando. Entonces miren, tenemos ya tres cosas. Tenemos las lucecitas que están prendidas. Aquí también. Tenemos ya tres cosas cargando a la misma vez. Uh -huh. uh. Y solo seis, así que tenemos bastante espacio todavía. Bueno, y como este también es para USB y ya no tenemos espacio, simplemente vamos a desconectar aquí los radios. Claro. Y.. Que también pudiésemos haberlo enchufado también aquí con un cargador normal, pero bueno, esto lo dejamos para otra cosa. Sí, a ver si veo cómo es que es. Entonces acá. Aquí está. Ahora aprendemos a ver cuánto está utilizando ahora la carga. A ver cuánto es. Vamos por 6 todavía. O sea que está quedó O sea que se quedó, se quedó como si. Mira, y aquí está cargando. Y podemos ver que está cargando también. Así que todavía tenemos ya entonces. Ya no tenemos los radios. Ah, los radios sí, perdón. Lo que no tenemos es. La batería. la batería del ah, drone Desconectamos fue la batería del drone Desconectamos okay. fue las baterías del drone o sea, uh -huh. Seguimos teniendo los radios Y tenemos uh -huh. entonces esta Y tenemos todavía que están cargando acá La batería de la cámara Ah, chévere, ok, seguimos agregando Les Vamos a agregar uh -huh. cositas aquí para ver cuánto se sube bueno, y ahora tenemos aquí uno de corriente normal y estas son esta es la batería del taladro. Aquí ya está lista para cargar. Entonces vamos a prender esta sección. Ah, bueno, primero enchufamos. Ok, creo que ahí está. Sí. Y ahorita, a ver si se puede ver. Y ahora vamos a prenderla que le damos un toquecito y listo, y aquí aparece en pantalla, les va a aparecer AC, oh miren cómo subió bueno, quiere decir que este sí jala más, <ríe> jala un poquito más y aquí está cargando, mira entonces por qué número va ahí? 52, entonces tenemos 52 watts de 600, así que seguimos, podemos seguir enchufándole cosas miren, ya tenemos, el, el, estamos cargando esta batería, estamos cargando la lámpara y ventilador las dos baterías de la cámara y aún seguimos cargando los radios y seguimos enchufando vale seguimos <risa> y ahora tenemos aquí un celular para cargar sin el cable lo vamos a poner aquí y si pueden ver camarógrafo por favor creo que ya no se puede ver pero aquí se ve que está cargando ahí está Ahí está cargando, está cargando. Y vamos a ver qué tanto subió. De 52 subió a 50, 60. 60. 60, 60. Watts. Y sigue subiendo. 62. Pero bueno, ahí va. 62 ahí va. al parecer. Y va. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos sumándolo. Bueno, y ahora tenemos una laptop que vamos a seguir sumando aquí. La computadora portátil. Vamos por acá y no veo. Ok. Ahí. Ajá, ahí sonó la computadora que está cargando, ahí en esquinita. Y vamos a ver qué tanto cambió. Uy, subió, está subiendo a 75, 79, 80, uh -huh. 81, 85, 87. Y se quedó, ahí sigue subiendo un poquito, está subiendo sí. desde... Claro, estamos cargando, vamos a pasar, repasar. Tenemos... Los radios, tenemos ventilador, baterías del taladro la GoPro, las baterías, el y la computador comput y el celular. Y nos dice que estamos ahorita en 105. Ok, ya pasamos los 100. <risa> ya pasamos los 100. Todo esto a la misma vez, y con decirle que la batería aún todavía le queda y se ha consumido. En este tiempo Marley solamente un 2%, se ha cargado así, Super todo este bien. tiempo se ha consumido un 2%, estaba a full. O sea que dice que todo esto dura 3 horas, si seguimos así, esta carga va a ser en tres horas. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Bueno, vamos a irnos más arriesgado y vamos a colocar algo más fuerte aquí. Vamos a ver qué de lo que cosas que traímos. Vamos a ver. ¿Qué trajiste por ahí? Bueno, Andrés, y ahora explícame tú el siguiente producto. <risa> bueno, nada más y nada menos algo súper divertido. Mira, este, tenemos agua, que Juan Miguel fue busca de, de allá del lago. Este, entonces, esto es una lavadora portátil de viajero. Imagínense, qué chévere verá se hacemos en un balde ¿verdad? esta parte de aquí abajo gira metemos la ropa allí y le programamos 5 10 15 minutos como lo tenemos entonces nosotros acá y entonces marley no hay que lavar a mano oh, oh. nadie va a lavar a mano <risa> nadie, nadie va a lavar, lavar a mano en el viaje nada. nada que ver nada que ver entonces vamos a probar nuestra lavadora chicos qué te pasa <risa> entonces enchufamos primero allá marley vamos a ver a ver cuánto consume eso. Para ver si es evidente si nos los llevamos o no. Ajá. Entonces, ya está ahí. Ahora? Ya tenemos un tiempito. Le ponemos aquí al timer. Como más o menos. Y nada, vamos a ver. Espero que esto no nos vayamos a mojar. Pero bueno, es <ríe> una lavadora. Aquí hay un botón por un lado. Y vamos a ver aquí. ¿Cuánto está consumiendo ahora? vamos a darle aquí y subió a 220. Estamos 215 220. subió. 215 220, entonces tenemos, miren, lavadora, Marley. radio, ventilador, taladro, oh, computadora, <risa> batería, más el celular. celular y aún, ahí apenas estamos en 220. Así que aquí tenemos más. ¿Quieres más? ¿Seguimos con más? Seguimos con más. Pues? Bueno, ya desconectamos la lavadora. Vamos a conectar ahora mi computadora. Vamos a ver cómo va a cambiar ahora. Porque es verdad, lo mejor es conectar este dos computadoras, que es lo más normal entre nosotros cuando estamos trabajando. La lavadora la dejamos solita con la batería. Uh -huh. Entonces, por ahí mira y subió, porque claro, ya... antes estaba en 220, ahora bajó a 139. Está cargando ya tu computadora ya. Se supone. ¿no? Sí. Levántala allí, levántala, sí. levántala. Quiere decir que está, está cargando. Uh -huh. está, está cargando. Entonces tenemos dos computadores y los estamos cargando. No tenemos más cosas fuertes, Marley. Imagínense, nos la queda patineta. todo ese espacio Sí, las patinetas que usamos muchísimo cuando salimos De verdad que sí, podemos grabar las patinetas O sea, ponerlas a cargar, perdón, las, las, las patinetas Cuando lleguemos a la casa uh -huh. Y probaremos otras cosas más fuertes Una licuadora, no sé Ah, la nevera, podemos, porque no podemos cargar una nevera, nevera, nevera, nevera? Sí, podemos intentar Intentemos la nevera cuando lleguemos a la una casa Una pequeña Ahora, Tenemos todo esto y llegamos a 140 watts Todavía queda espacio, es hasta 600, entonces muy útil tener un equipo como esto en la casa o cuando vayamos de camping. Bueno, como dijimos, vamos a hacer la prueba a ver qué tanto eh, piden las patineras, porque es algo que estamos usando muchísimo para ver cuánto carga. Entonces le dejamos la misma carga que había quedado, no la hemos recargado. Entonces, entonces vamos a ver acá, vamos a conectar, vamos a uno por uno, digamos que es que hay una que chupa más corriente que la otra comencemos con la de Marley, que el voltaje debe ser menor lo colocamos acá vamos a prender aquí primero para ver cómo estamos si ¿Sí se ve ahí en la pantalla, Sí se ve ¿verdad? bueno, dice que está en 85%, eso fue lo que nos quedó cuando hicimos todas estas pruebas entonces, está apagado acá, no está cargando estaba quedando que está apagadito acá y entonces vamos a prender acá lo que es el inversor ¿Sí? Tocamos y dejamos prendido, listo, Ahí prendió y ya está cargando, Mire que está en rojo acá Y está pidiendo 124 watts, quiere decir que esto nos puede rendir hasta mucho más de unas dos horas, más o menos A 85% que sí que podemos cargar la patineta Pongamos la otra, que esta jala un poquito más porque tiene más watts, Entonces, coloquemos Imagino que aquí ya directamente, mira, está en 123. Ahora coloquemos esta aquí. ¿Cuántos a la hora? A ver, ya empezó a cargar aquí, ya está en rojo. Y ahora estamos en 262. Quiere decir que podemos cargar nuestras patinetas súper bien. Claro, ahora dura menos. Entonces ya nos dice que esto va a ser aproximadamente una hora. Ahora, para cargarlas completamente necesitamos por lo menos dos horas que es la mejor idea, que coloquemos el panel solar aquí para poder entonces irle metiendo corriente y también ir consumiendo, entonces, si sí nos conviene más Bueno, en este caso vamos a aventurarnos a algo más, vamos a ver si podemos obtener esta nivel. dice que ustedes estén en su casa de campo, están en su casa, se les va la luz, y una mini nevera les puede solucionar entonces el problema, vamos a ver si sirve yo no sé, no he visto las condiciones que pide la, la nevera entonces igual, que ver, 84% vamos a enchufar acá y de acá, prendemos entonces aquí ya listo, agarro corriente y está pidiendo y estamos casi en la rayita mira, 655 54 Digamos que sí, funciona, no pasa los 600. ¿Verdad? Y prende. Quiere decir que puede ser una opción. Claro, aquí nos dice que, no, que solamente alrededor de 45 minutos. Bueno, por igual, la batería no está, no está agotada. Indistintamente, si estamos en algún lugar, podemos enchufar la calava. El panel solar, mientras está consumiendo, está, le estamos metiendo corriente, en dado caso. Entonces, menos de 600 watts, una opción también, una mini nevera. Ahora vamos a probarla después cuando tengamos nuestra hielera portátil, la del auto. Vamos a ver cuánto resume. Entonces, sí, buena idea, Marlon. Bueno, en este momento, ahora vamos a probar cómo podemos conectar nuestra nueva nevera con esta batería. Entonces, como siempre, cuando lo estamos conectando en el auto o también lo podemos conectar con corriente continua, lo más que vamos a utilizar nosotros es el cable de 12 voltios. Entonces, vamos a conectarlo. Conectamos entonces la nevera, ahora vamos a conectarla aquí a nuestra blueti. la conectamos aquí en este conector de mechero ahora vamos a encender y ya nos está diciendo cuánto está cargando ¿Ve? Ahí va subiendo hasta 22. Vamos a ver si recibe ya la carga. Vean cómo se encienden las luces aquí. Quiere decir que ya nuestra nevera se está cargando. ¿Y por qué cargando? Porque en esta en especial trae una batería aquí a un lado donde podemos cargar la batería y también podemos entonces suministrarle corriente. Quiere decir que está consumiendo por este momento unos 22 watts. Así que súper chévere, súper contentos, agradecidos con Bluetti porque verá que con esta batería nos ha mejorado nuestros viajes. Bueno, les vamos a hablar sobre la aplicación que viene con este producto. Verá que me encanta, muy amigable y venga, ya ven en pantalla ya lo que yo tengo acá en mi teléfono. Esta es la aplicación, ya nosotros le colocamos el nombrecito aquí arriba y miren lo fantástico, puedo utilizar la aplicación para encender el el, el, la batería del vehículo. <risas> Podemos utilizar la aplicación para encender cualquiera de las opciones que ya les hemos mostrado aquí afuera. Entonces, supongamos yo quiero encender la sección de corriente continua, simplemente le doy clic aquí y ya estoy activando esta opción que está acá y la puedo apagar por acá. Pero quiero encender la sección de por acá de 12 voltios, de 3 voltios, simplemente puedo o encenderlo por acá, miren, lo voy a encender ahora al revés que va a estar aquí. y se enciende ya aquí en la pantalla es muy práctico utilizar esta aplicación porque quizás tenemos nuestra nevera atrás en el vehículo estamos manejando queremos apagar la conexión para ahorrar baterías, simplemente con nuestro celular ya podemos apagarlo o cualquier otra opción la podemos hacer a través del teléfono probamos un poquito más en profundidad aparte de ver cuánto queda de batería si nos vamos en el menú aquí arriba podemos descubrir que primero igual como les dije podemos cambiarle el nombre y tenemos el modo de carga vean esta parte miren tengo la opción que yo he escogido es la estándar por qué porque yo quiero que mi batería dure muchísimos más son 26.000 ciclos de vida entonces yo quiero que la batería me dure más pero si en dado caso tengo una urgencia y necesito que se cargue rápido bueno escogemos el menú y podemos escoger la opción silenciosa que se tarda menos tiempo aproximadamente 4 horas o podemos escoger la opción turbo esta opción turbo lo que va a hacer es que va a cargar la batería en menos de 40 minutos menos de 40 minutos o sea eso es rapidísimo Claro, yo no le aconsejo que lo hagan muy seguido porque eso es quitarle un poquitico de vida a las baterías. A pesar de que son de litio, hay que de verdad que tener en cuenta que ese es el corazón de este aparato. Entonces, yo prefiero muy bien, perdón, yo prefiero muy bien colocarlo en mi versión solamente estándar. Que es la que me gusta a mí porque de verdad que para qué tanto apuro. <risa> Pero miren más abajo, tengo la opción eco y en esta opción eco yo puedo escoger las horas que yo quiero que se cargue mientras más horas se tarda en cargar mejor estamos guardando el aparato pero igual podemos programar el tiempo no nada más tengo una hora para cargar esto en formato en formato ecológico 1 2 3 4 horas así que de verdad que podemos programar la forma de carga pero también tenemos cómo controlar la luz estamos a distancia queremos encender la luz entonces tenemos acá tenemos el menú que queremos la luz este, de emergencia y la enciende de esta manera. O queremos no, de repente cambiar la opción de luz media. Tenemos la luz media. O, no, oh, perdón, aquí no y podemos entonces también a través de la aplicación apagar la luz lo que ven aquí abajo es el firmware update podemos entonces siempre hacer una actualización del sistema que tiene esta batería a través de wireless, a través de tu sistema operativo cuando tú lo por primera vez te vas a dar cuenta que siempre te va a pedir la actualización yo frecuentemente lo que hago es que reviso para ver si ha salido una nueva por ahora estamos al día entonces lo que yo hago es que me voy hacia atrás y puedo ir al menú principal y utilizar las opciones que yo quiera. Ah, mira, ya ya no quiero más cargar mis dispositivos, mis baterías. Simplemente toco por aquí y ya se apaga esta opción y tenemos las otras opciones que es también para cargas también de la casa como también las cargas de paneles solares lo que me gusta más es que siempre puedo estar chequeando a través de mi teléfono cuánto le queda a la batería sin tener que encenderla sin tener que buscarla donde yo la tenga guardada simplemente enciendo y ella tiene un buen rango así que utilizar el dispositivo es ideal de quien habla? habla y nos despedimos de este programa espero les haya encantado este producto, lo vamos a disfrutar muchísimo, que les sea súper útil y eso sí, no olvides suscribirte darle a la campanita para que te lleguen todas las alertas de nuestros nuevos videos y todo lo que estamos haciendo suscríbete al canal como dice Marley tiene muchísimos videos, muchísimas cosas para usted. estamos comenzando a hacer overlanding, así que Dale click aquí abajo.